Bueno, el día de hoy vamos a aprender a hacer un dolly artesanal eh, tengo aquí ya la pieza cortada en acrílico cristal de 9 milímetros y pues obviamente he hecho las perforaciones con el hacer mismo y vamos a ver todas las piezas que necesitamos bueno lo que necesitamos son cuatro de estas plantas que en la ferretería venden a un dólar Sí, a un dólar yo ya les he desarmado y este dos llaves número 10 sí, aquí está el número 10 entonces vamos a armar vamos a armar con estos tornillos lo que he hecho para comprar estos tornillos es llevar la cámara y que sea de la misma medida de la cámara donde enroscas la cámara para poner en el trípode entonces lo que hacemos pues, es desmontar todo esto Listo, entonces lo que hacemos es poner esto tornillo para acá abajo, así, y poner la llanta. Ponemos la llanta así, sin que se salgan las borneras que tiene. Ponemos el tornillo y esto repetimos en cada llanta. Ahora volvemos. tenemos este tornillo que es el que entra aquí y también este de aquí que va a ir acá y estos tornillos también entran aquí por si las más Lo que hacemos ahora es coger una llanta y ponerla en este sentido y ponemos su tuerca. Así. Y hacemos lo mismo con todas. ahí estaría, lo que hacemos es poner este acá delante y la tuerca y ahora la apretamos y esta de acá Ponemos este plato de percés. que... Que estaría el dormir entonces ponemos la cámara aquí y vamos a ver cómo se ve